Vamos a explicar un poco cuáles han sido los, los talleres o algunos procesos de co-creación que ha habido previos a esta jornada. E incluso, bueno, realmente hoy, hoy tampoco termina BAC porque todavía queda el taller de, de arquitectura para niños. Parece que termina hoy, pero todavía nos queda un poco esa parte que vamos a trabajar la semana que viene. Eh, esta parte nos gustaría que fuera un poco más informal, las presentaciones las hemos organizado de forma que sean como muy breves y si nos da tiempo a terminar para las 5, 5 y 10, pues tenemos como 20 minutos para que todas aquellas eh, cuestiones que han quedado un poco en el aire porque no ha habido tiempo para intervenir, pues también tengan un poco su tiempo ¿no? y podamos hacer un poco más de debate. Eh, y por último, también para los que os tendréis que ir, hay un, hay un plan después que nos ha venido como al, al dedillo, ¿no? que es el segundo aniversario de Bulegua y luego nos iremos, pues nos iremos a su fiesta, ¿no? a celebrar con ella también y entre nosotros, pues, un poco todo. Eh, vale, sin más, os dejo con Salio y con Oyane, ellas se presentan y explican un poco el taller que han desarrollado dentro de Bat. Dentro de eh, bueno, a yo soy yo Ruiz, arquitecta, vengo como parte de colectiva y bueno, eh, venimos a contaros en 10 minutos, que va a ser un poco, un poco imposible, eh, lo que el taller que el 9 de noviembre en La Bolsa, que es un centro cívico del Casco Viejo de Bilbao, que eh, tenía por título Interdependencias urbanas, taller sobre urbanismo y género. Y bueno, bueno Sí, yo soy Salvador, soy alumno, me dedico a hacer proyectos artísticos y, y bueno, pues dentro de, de este taller mi eh, pues, eh, función era un poco pues, eh, más encargarme de la parte de la, de más metodológica o hacerlo a través, ¿no? a través del cuerpo, de utilizar el espacio y de fijarnos especialmente como en las relaciones entre, entre las personas ¿no? y proponer algún dispositivo más, más plástico. Eh, quizás eso, empezamos directamente ¿no? con ¿cómo fue, cómo fue el planteamiento y os vamos a poner pues, unas, unas imágenes. Bueno, como veis, el, el título es Interdependencias Urbanas y lo que estábamos eh, trabajando desde, dentro de este taller pues era cómo en, en la ciudad eh, pues se ha primado fundamentalmente todo lo que es el ámbito productivo y cómo el ámbito reproductivo ha quedado debajo. ¿no? Y cómo estos dos ámbitos, aunque está invisibilizada esta relación o no, o no somos tan conscientes, pues está muy interconectada. Entonces, eh, bueno, vamos a poner un poco el, el vídeo que muestra pues, pues las imágenes y explicamos las dos propuestas que lanzamos que allí. Sí, igual comentar bueno, que en principio la invitación era hacer sobre un taller de, de urbanismo. Y género, que en el día colectivo llevamos ya como 12 años desde que hicimos <coughs> el, eh, el primer proyecto que tenía que ver con esto, ¿no? que también fue como un rollo bastante pionero, con una palabra hacia la de Basaur y tal. ¿no? Y, entonces, y, y este momento de taller yo creo que también llega a un momento como de redefinición nuestra y también como, digamos, o sea, por lo menos yo creo que nosotras lo vivimos como una oportunidad también de trabajar con Sayoa, con la que yo personalmente había... Trabajaba antes en un colectivo de arte feminista que se llamaba Tripublicarra. ¿no? Entonces, in, in, o sea, no era un taller al uso de urbanismo en general. ¿no? Nosotros normalmente trabajamos en un contexto concreto, con una comunidad concreta y con unos objetivos concretos. Y En cambio, este taller, que de hecho empezó en un lado y acabó en otro, <risa> es como que era un taller que no sabíamos quién se iba a apuntar, o sea, era un taller abierto, con lo cual no era una comunidad concreta. Era un espacio como la bolsa en el casco viejo, que es referente de mogollón de gente, o sea, no es... Un espacio tampoco que sea que tenga una realidad concreta identificable, ¿no? Y luego, los objetivos del taller eran casi casi el propio taller, ¿no? O sea, la, el, el hacer que el propio taller fuera la experiencia suficientemente potente como para que el hecho de ir al taller nos enriqueciera a nosotras como dinamizadoras y a la gente que vive. Y las conclusiones a que nos saliéramos eh, transformadas o, o, o reforzadas del taller. Sí, eh, planteamos. Planteamos dos, dos, dos dinámicas de, de trabajo, una que tra que, que, con la que pretendíamos más trabajar sobre esta idea de, de interdependencias a través de, de estas formas que veis en pantalla, en la que a cada una de, de las participantes, de los participantes, de los participantes pues eh, les pedíamos que se colocaran, eh, eligieran un rol, un rol de un, de un ciudadano, de una ciudadana. Eh, igual sí, esto, de, el tema de. El taller lo estructuramos como en tres en tres fases, bueno, como en tres pasos, ¿no? Entonces empezábamos como por, o sea, se trataba el urbanismo con o sea, que, que tú, desde la perspectiva del género, o sea, nosotros para, por simplificar mucho, ¿no? Y por no caer los topicazos del género de la ciudad, las mujeres, los niños, los viejos, el bullying, a todos estos rollos que son casi casi más potenciadores de la de, las, de los roles de género, ¿no? o, o casi casi diferenciadores, que, que, que, que no permite construir una narrativa común que rompa precisamente, ¿no? o que permita generar espacios donde no se den esas relaciones de poder entre géneros. Pues entonces, lo que queremos que será decir: bueno, el urbanismo con perspectiva de género fundamentalmente pone en el centro la de pone en el centro las personas, con todo lo que lleva a esto, toda la complejidad, la diversidad. Entonces, si ponemos en el centro las personas, vamos a identificar, o, sea, o al poner en el centro las personas, y lo que estamos intentando deconstruir es lo que ya se ha hablado antes un poco que es los cimientos del de, de origen de la ciudad funcional que es la ciudad moderna que le conduce toda esta gente escribe en el, yo no sabía que había sido en un barco, pero la mañana, no esta mañana en un barco, escribe un poco como la fundación de todo esto ¿no? entonces, y estos hablan un poco del modulor, de este ciudadano modelo o sea, eh, se refiere todo el rato a la posibilidad de que haya algo representativo a toda la ciudadanía y casi casi a la humanidad ¿no? entonces desde ahí intentamos, con esta primera dinámica, romper el tema del ciudadano modelo y plasmar el tema de la complejidad de la ciudadanía plural, ¿no? Plural y cambiante, es decir, la ciudadanía que nos encontramos ahora, dentro de años no es la misma, entonces tenemos que trabajar con esto, con plural y cambiante sí entonces eh, era jugar a que cada persona nos repartíamos una serie de, de roles pues eh, profesional del ámbito productivo profesional del ámbito reproductivo eh, vecino eh, vecina o vecino de un municipio eh, cercano Vecino de un barrio periférico, niña, mujer, eh, madre o padre, bueno, diferente, anciano, diferentes roles que cada una de las personas tenía que terminar de, de construir, ¿no? Para luego no, no jugar desde únicamente una perspectiva de esa persona, sino poder jugar desde cada persona es múltiple, no eres solo madre o no eres solamente trabajador, ¿no? Sino que todos esos elementos pudieran estar en juego en la dinámica a la vez. Entonces, eh, cada persona construía su rol, ¿no? Y eh, luego la tarea del grupo, y utilizamos eso como el grupo para, para darnos cuenta de la, de la complejidad a la hora de, de, de nuestras necesidades dentro de la ciudad, eh, cada persona tenía que proponer cómo le gustaría que fuera la ciudad en función de sus necesidades. ¿no? Y el resto de personas tenía que acercarse o alejarse de esa persona en función de que, de que también eh, casaran con, con ella o alejarse realmente, eh, oye, pues no, yo no quiero que se dice el dinero en público de esta manera o a mí esto es lo me hace perjudicial. Entonces, eh, claro, lo que estamos haciendo ahora es un poco una traducción en palabras de lo que sucedió ahí, ¿no? Y en este caso, como era más como a través de, del cuerpo y de cómo te sientes tú en relación al otro y cómo lo estás percibiendo desde esta altura y qué es lo que sucede cuando de repente si decimos vamos a cambiar de roles y ahora que tú has elegido ser eh, pues eh, trabajador, la, trabajador de la, del sector industrial ahora qué pasa si en vez de ser joking eres maitani ¿no? y entonces eh, pues algunas de las personas pues de repente como que cambiaban de bueno se sentían diferentes o eh, cada persona iba diciendo pues eh, en este nuevo rol en este cambio ¿cómo, cómo me siento cómo veo al de al lado me siento más como para hablar con esta persona con el comerciante o me siento más en relación a, a, a hablar con el inmigrante no o, en ese, en ese sentido. Y también, pues eh, digamos que hablar un poco de, del grupo. El grupo éramos 20 personas que, que veníamos como de la cultura, arquitectura, urbanismo, ingeniería, trabajo social, mayoritariamente, ¿no? Y entre 20 y 55 años. Y estábamos jugando a ser personas desde, desde cero años a, a 80 o 90, ¿no? Y... Bueno, fue curioso pues que la mayor parte de las personas eligió eh, jugar con un, con un género eh, igual al con el que a, al suyo, ¿no? Si sí, hubo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la persona que hizo de promotor, eh, pues eh, eligió ser chico y no se sé, eligió ser chica, y eh, algún anciano también hizo como un cambio de género, pero bueno, la mayor parte de personas eligió elegir, eh, jugar con, con su propio género. En cuanto a las propuestas que, que hicieron las personas... Creo que no es tan importante las propuestas concretas, aunque pues, eh, veréis que son: bueno pues eh, poder dejar el coche dentro de la ciudad gratis donde yo quiera, o una ciudad con transporte público y de gorro, más espacios verdes sin becas de perros, más espacios de relación sin consumo. Más horas los autobuses por la noche. Bueno, cada, ro, cada rol iba diciendo diferentes propuestas, pero más allá de las propuestas concretas, que seguramente son eh, pues, eh, pues, las más eh, sintomáticas o las primeras que se te ocurren la, en la cabeza ¿no? en, esa, en esa situación, era ver también eh, cómo se situaban las, las diferentes personas en torno a esas propuestas y qué dibujo se creaba eh, el grupo. Había como era un juego de, de, de identificación también con los mensajes, ¿no? había una persona con un perfil que lanzaba un mensaje y cómo el resto dentro de sus roles se identificaban o no y eso se representaba a través de la cercanía o lejanía. ¿no? Entonces fue muy curioso porque sí que se conformó como una especie de centro ¿no? que, que en el que estaban pues, las madres, la infancia, la tercera edad, eh, la persona inmigrante un poco más cerca y eh, la política, ¿no? y tienen como un núcleo... Esto, que, eh, y luego el resto, y entonces fuera quedaron, por ejemplo, la persona adolescente, el promotor, el urbanista, eh, la persona que vivía en un pueblo periférico, la el trabajador productivo y la comerciante. ¿no? O sea, quedaron como ciertos perfiles fuera de este núcleo, y esos perfiles al núcleo le llamaban el grupo guay. ¿no? Cuando en realidad era evidente que era el grupo de los parias, que se habían unido, o sea que tenía <coughs> mucha más necesidad de identificación y de generar un grupo, para tener una voz común, ¿no? O sea, bueno, esto es una interpretación que hacemos ahí, ahí, obviamente. <risa> <risa> Pero, o, bueno, yo, ¿no? Tengo... <risa> Pero, claro, me hacía gracia el ruido de el grupo de los guays decían, si estos son a los que no escucha nadie normalmente pensando en la ciudad. Era curioso como... que estaban a, eh, como al, alrededor del, del, del político, de, de la política, ¿no? Sí. Sí, sí, al final se había, eh, había generado sí. ahí como una masa que estaba en la política sin tener una unión eh, eh, directa, ¿no? pero sí que estaba rodeada de todos ellos. no Y curioso que la, que la urbanista no habló hasta el final también, el, el promotor la, estaba a la espalda del, del político... Eh, <risa> Fue curioso también cuando hizo, hicimos el cambio de, de roles eh, con el promotor, ¿no? que se creó ahí una especie de discusión. Bueno, pues que es un, una dinámica bastante rica para ver las cosas más desde la vivencia y no tanto desde el discurso que estamos más habituados a, a hacer. Y ya. Minuto, pues, eh, y para finalizar estas eh, estas cosas con las que estuvimos hablando de la dinámica eh, pues intentamos como lo, la, la, lo que había estado habíamos estado viviendo y, y pensando trasladarlo a, a unos heredones que hacían como la meta queríamos jugar con esta metáfora de la ciudad como algo que nos acoge que tendría que ser algo así. ¿no? O que entonces, pondríamos dentro de un edredón, que es la ciudad que nos acoge, ¿no? O sea, algo así, era como una... ¿Cómo este hacer que, que la ciudad sea más confortable para, para todas nosotras, no? Y, y entonces, pues, eh, por grupos se trataba pues, de, de, de identificar estas, estas ideas y plasmarlas de, de una manera más, más visual, o mediante una interacción con el edredón. ¿no? Entonces, la primera... La idea, o sea, las ciudades que salieron fue como rollo magia, porque salieron cuatro ciudades o cuatro propuestas completamente diferentes. Que era como, pues una cosa, no sé, súper sorprendente, ¿no? Bueno, por lo menos para nosotras. Y una era la, la ciudad redonda. Sí, la ciudad circular de diámetro 45 minutos andando y color verde, ¿no? Bueno, así hemos resumido las cosas que, que, que dijeron, ¿no? ¿Qué, qué? O sea, que en una traducción desde, la, desde el urbanismo de la conversación de género sería la ciudad en la que la movilidad está a escala las personas, donde se está tejiendo una red de proximidad, donde la libertad ¿no? y la autonomía de las personas está garantizada, etc. Etcétera, etcétera. O sea, que luego también, bueno, lo que, lo que O sea, luego al final la gente dijo, jo, no, yo me esperaba como que un taller de urbanismo de género uso hubiera sido más como una cosa de, ¿no? O sea, que más como de clase académica de dar las pautas casi casi, ¿no? Y en realidad. Esto lo hemos discutido muchos años a ello. Que en realidad no se trata de decir cómo es la ciudad con género, la ciudad con ketchup, la ciudad con. No, no. O sea, se trata de decir cómo es una ciudad que permite relaciones entre géneros igualitarias, relaciones que rompan las diferencias de clases, relaciones. O sea, esa es la ciudad que tenemos que construir entre todas y todas. No se trata de hacer un patchwork de parcelas independientes que son autistas, ¿no? A nuestro entender. Entonces, sí que se llegó en estas conclusiones de propuestas de ciudad a ciudades que permitían, pues otra, por ejemplo, era la ciudad del conflicto como motor de la ciudad. Entendiendo la participación como conflicto y entonces el conflicto como motor de esa posibilidad de ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es que la única filósofa que está en el grupo es que está en este telón. Sí, y ahí hablaba también como de crear vínculos, de, de encuentros unos de unas con otras, eh, y bueno, pues sobre el trabajo de la ciudad en los espacios virtuales. Otra de las propuestas eh, era como utilizar eh, la metáfora de Dedeon, pero que aquí se convertía en un mantel, ¿no? Un mantel en el que comemos todos. Porque salió también esta, era importante, ¿no? Y bueno, y, y en términos de eficacia o de eficiencia, de productividad, eh, cómo es estas ciudades, ¿no? Es plan, una interrogativa que creo, una que era, bastante muy grande para, para la situación, ¿no? Sí, pero, pero bueno... La última ciudad se hablaba un poco como del territorio adaptable, ¿no? De los usos temporales, del antizoning, de que todo pudiera tener varios usos, que eso también se hablaba antes en las charlas. ¿no? Entonces, es como, o sea, realmente, bueno, para nosotras sí que fue bastante magia, porque también fueron cuatro horas, pero fue como un burro súper intenso, ¿no? De intentar introducir píldoras teóricas que hablaban esto de la ciudadanía, de lo, la falsa dicotomía público-privado, de cuáles son los ejes para una ciudad, ¿no? Pues eso, comprometida con los compromisos de igualdad o de equidad de los, los temas. Y desde ahí, cómo de repente en los alrededores salió, o sea, surgieron toda esta cantidad de ideas que nos parecían material de trabajo, pues súper interesante Y ya para terminar, solamente colocar las... El vídeo lo tenéis colgado en YouTube. No, es que tenemos que ser muy rigurosos con el tiempo. O sea, el vídeo está en YouTube, lo podéis ver y los participantes salen hablando, salen ellas contando también un poco el taller. Y es que ricasco, ¿vale? Se dice muy bueno, pues... Galdera Choremba, Torrela... ¿Cómo se sí. llama el eh, vídeo? Urbanismo sí. y género. Está en el canal de YouTube de, <risa> de, la ocasión, <risa> de la Iremos, Seguiremos colgando material, pero bueno, este como fue uno de los eh, fue el primer taller, pues está subido ya. Eh... Galdera Choremba, Torrela... ¿Alguna preguntilla para ellas? Bueno, podemos hablar al final también, ¿eh? Claro. Pues el territorio adaptable. Eh, ahí dieron bastante importancia a lo que era la forma, la última que nos he enseñado, que era como un, pelota. una pelota con el heredón y, y al lado estaba la colchoneta que era azul, que era el agua, que eh, importancia a los elementos geográficos de la ciudad para valernos de ellos pues como, también como confort, ¿no? Para cumplir un ordenamiento. Eh, fijarnos más en la, en la forma para buscar nuevos o sea, ¿no? usos. Vale, la mía es que... ¡No lo va!